¡Eres poeta! el momento el momento verdad. la verdad el momento de la verdad. Ha llegado el momento de la verdad. tropicales en México y sus ritmos en discos de cerrato. Candelas, sus tropicales en México y sus ritmos en discos de acerrato. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, la cumbies en México y otras partes del mundo. Y otras partes del mundo, y otras en México, y otras partes del mundo. ¿A dónde me no comprar, un tramo yo no sé. A Pepe y su pipa vamos a buscar. Vaya, que la pipa. Que busca la gente. Aguilo sueste. La boca me vía, pipa de Pepe. La boca de noche. la pipa de Pepe. A ver si la encuentra! ¡Ariba de su de su que de Delegación de Venustiano Carranza, Distrito ah, si Federal. Gordita, llega el oso Candela. No. De la colonia Romero Rubio. Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal. Llega el oso Candela. <tose> <tose> De los críticos consideran este tema como un éxito del oso candela